Buenos días, Holander 4x4. Hoy estamos en Estepona, en la falda de, de la montaña de, de Sierra Bermeja. Y hoy nos decidimos, a pesar del día, pues subir a la montaña y ver los paisajes que se ven alrededor. para evitar un accidente pero como ven pues se torna un paraje un poco más diferente al que hemos visto hasta ahora Yeah, <laughs> yeah, Yeah. vida de fuego vamos a meterlo aquí son las condiciones donde apasca siempre yo que salga dentro del agua para eso soy un pececito así siempre siempre lo mismo no, vamos a entrar un poco un momento aquí al, al refugio ¿no? a tomar algo Uh -huh. Aquí se el café brasileño aquí, este? uh -huh. no se ponía el grano café. En un día normal la visibilidad sería hasta el pueblo, se vería todo el pueblo, la playa, pero en un día como hoy solo se ve musgo. Peñas. Bueno, vamos a entrar a ver qué pasa. Bueno, vamos a pasar un ratito aquí, entretenido, con la chimenea y con la señorita. Pedimos unas croquetas de puchero casero y un revuelto de temporada. Y ahora les contamos qué tal va la cosa. Aquí están las croquetas de puchero casero. Tienen una pinta espectacular. Pan de pueblo pueblo. Vamos a hacer la prueba de la croqueta. ¿Cómo están por dentro? Perfecta. Prueba de cómo están. uno 1 al 10 10 no ¿Sí? no. perfecto revuelto de temporada que huele huele invierno tiene una pinta que te cae, huele espectacular y vamos a ello Venga, diga eso ahora en vídeo. ¿Por, ¿Por, ¿Por qué? tienes el dedo se levantado? Porque este dedo es muy importante, si lo pongo aquí voy a tener frío. Sí, pero ah, no la temperatura... La, di sí. la explicación que acabas de decirme. Es que el dedo regula la temperatura, si lo pongo en el frío, voy a tener frío. Si está así, está calientito. Ah, el dedo antena de ella. Y aquí está el entregó. Nosotros pedimos hecho, y hecho que está, <ríe> la verdad que es muy buena pinta, ¿Mm? la catadora. A la catadora de ajúpa del pichillo. <ríe> está hecho, ni espera. <ríe> ¿Del 1 al 10? ¿Un 10? ¿Sí? Ay. Va a ser poca credibilidad. Pero puede ser un 10. Voy a probarla yo. Bueno, ya salimos de, del refugio. Bueno, es una venta. Los Reales y Mirador. Y la cuenta nos salió por... 38.50, ¿verdad? Y muy, muy buena calidad. Muy rico todo, la verdad. Todo en su punto. Y ahora nos disponemos a subir a la punta. Pues ya llegamos. Este es el mirador que está prácticamente en la cima. Si seguimos el sendero ese, llegamos a lo que es eh, donde se ve mmm, mayor parte del paisaje. Luego, en el día como hoy, no merece la pena porque al fin y al cabo no, no vamos a ver nada. Aquí vemos un riachuelo. Aquí es donde nos intoxicamos la última vez. En este río fue donde se intoxicó ella la otra vez. Que bebía agua de aquí se puso mal. Un kilómetro y 800 hasta el Pico de los Real. No vamos a ir porque al fin y al cabo pues con el tiempo que hace, y la probabilidad de ponernos malo es bastante alta y que no vamos a ver lo que realmente se ve en ese en ese mirador. Pero nos quedamos con la imagen esta. Ahora vamos para ir a la charcas nutrias que es casi en la parte de abajo de la montaña, que está el desvío. A ver si, si nos deja y si no pues daremos por finalizado el, el viaje uh. vamos a ver, parece que esta es una de las entradas para ir a, a la charca no tengo ni idea si nos vamos a perder o no pero vamos a probar por aquí esperemos que la cajetera sea transitable Por la <risa> ya hemos quedado sin enganche de remolque nuevamente. Bueno, al final nos dimos por vencido porque el camino era muy largo por el sitio que vamos a ir. Pensamos que había un camino eh, alternativo, así que vamos para atrás. Pero bueno, al final nos llevamos con que hay un, una buena pista de 4x4 aquí para... A casi cualquier coche digamos de 4x4 sin necesidad de, de modificaciones y bastante divertida así que volvemos y ya intentaremos ir otro día a la charca Gracias. tierra parece arcilla hoy? muy roja y vamos chao chao <risa> Y hasta aquí el vídeo, ya que no teníamos ni más camino, ni más lugares, ni más batería en lo que quedaba de día.